All <laughs> Hola a todos, estamos hoy preparados para un segundo especial Product Hackers. Eh, hoy vamos a hablar sobre todo de, de EOS, la metodología que llevamos utilizando un tiempo en Product Hackers y que nos está sirviendo bastante para organizar la empresa y entraremos en profundidad. Pero antes de meternos en Final, os presento a todos los que estamos hoy por aquí. Estamos en el equipo de, de management de, de Product Hackers al completo. Tenemos por un lado a Luis Díaz del Dedo, CEO y fundador de Product Hackers. Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Brown. Muy buenas. Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Fantásticamente, volviendo de vacaciones, o sea que estupendamente. Bien, bien, así... Después de una semanita de descanso, casi como George, de bien. <risa> <risa> pues ya de paso presentamos a George, que es el que ocurra en Product Hacker básicamente, y el que no se coge de vacaciones, CTO y también co-founder. George, ¿cómo andas? Muy buenas, ¿qué tal? Pues no tan bien como Luis, como lo comentaba él. No, no, muy bien, muy bien, pero bueno una semanita o dos semanitas muy intensas de trabajo, así que, pero bueno bien, todo en marcha Venga, perfecto, y tenemos también a Carlos, que es el rey de las finanzas y la venta aquí en, en Produhack que es el, que, el, el gestor de dineros que eso es un buen eh, buen Carlos Sí, es bonito es bonito, lo de contar billetes siempre siempre anima al día yo no tengo la suerte de de irme de vacaciones como Luis una semana entera pero bueno, tampoco curro tanto como George o sea que está, está bien <risa> está equilibrado <aquí de risa> <aquí> <risa> o sea, aquí el, el que curra es George, es el vamos, el que le tenemos currando siempre que saque esto adelante bueno, bueno es lo que ahí no pasa nada a, alguien tenía que currar, si no, esto no funcionaba también es, es como... claro, eso es bueno, antes de meternos en faena, hoy anuncio ¿eh? eh, Por pues los que están viendo el, el vídeo lo, lo enseño por aquí pero los, los que estéis escuchando en podcast que sois la mayoría de las, las notas del podcast porque tengo nuevo libro, bueno de hecho mi primer libro publicado oh, oh, oh. Boom, que está en, en formato impreso y en ebook vale. y justo eh, espero, vale. si esto luego no pasa así pues será algún problema técnico pero la idea es que cuando se publique este podcast el ebook esté gratuito durante unos días para que todos los seguidores del podcast, lo podéis bajar desde Amazon. El libro se llama Psycho Growth, escrito P-S-Y-C-H-O Growth, Psycho Growth. ¿Vale? importante porque hay gente que no lo sabe escribir. ¿eh? Podría haberla, podría bueno. haber gente que lo escribiera mal, que escribiera psico así en español, ¿no? Podría ser, podría ser. Y subtítulo, hackeando el cerebro de tus compradores. ¿vale? Lo podéis buscar en, en Amazon, encontraréis eh, tapa blanda o, o ebook. Y os digo, espero que el ebook esté, esté gratis para que lo podáis bajar porque es la idea. Claro, a cambio que os pido de darlo gratis, que le pongáis una bonita review. ¿eh? Estamos hablando de growth, entonces una táctica de growth es deja a tu audiencia unos días el librito gratis para que se lo bajan te pongan reviews de cinco estrellas comentarios y lo compartan con sus amigos así que hacerme el favor de hacer todo esto y así salimos todos ganando porque luego unos días le pongo precio y nos vamos a hacer de oro los cojones um, pero bueno ¿y sube al top 100 no no pero es muy buena estrategia es muy buena estrategia de hecho las valoraciones en amazon son cruciales o sea que muchísimas gracias a todos los que pongáis hoy una buena valoración y, joder, que Corti genera mucho contenido, hace mucho por todos nosotros, hace mucho por el ecosistema y es que es lo que os est o sea, está... regalando el libro y, y lo único que os pide a cambio es, es que le pongáis una review cinco estrellas, tío, que es gratis para vosotros. O sea, que yo correría a hacerlo ahora mismo, ¿sabes? Vamos. Eso. Además, de, de, de Corti no puede salir nada malo, o sea que... No, no, de hecho el libro preparado. es muy guapo. El libro está muy guapo, muy tocho, eso sí, o sea, es un libro pero, de contenido... Porque yo estoy mayor, está letrita para la gente que vamos con gafas, ¿sabes? No como el de Luis, que era <risas> para gente joven, hay como letra más apermaza, todo es letrita gorda. No, pero está muy, muy bien, el de contenido está muy guapo el libro y lo que mola, tío, de estos libros al final es la cantidad o la capacidad que tienen para despertar ideas nuevas en tu cabeza, que siempre, o sea, para mí es, o sea, es, vamos... Es como alimentos, es material, es, es, es alimento para tus células, para tus, tus eh, neuronas. De hecho es justo lo que cuenta Luis en la introducción como director de la colección de Product Hackers, la colección uh. de libro boom, lo que cuenta y contamos también con Samuel Gil que ha escrito el prólogo y Jaime Rodríguez de Santiago que ha escrito el epílogo, porque he dicho como seguramente lo que yo he escrito es mierda eh, por si acaso, pues más seguro es que haya gente que sabe lo que se dice que empiece y acabe el libro, ¿vale? Porque veréis, los que compre leéis el libro ¿vale? Veréis que hay un por ahí un, una cosilla que habla del inicio y el final como uno de los elementos importantes de las la ecología al comprador, es decir, nos impacta mucho más el inicio de las cosas y el final de las cosas que, que lo que hay en medio, ¿vale? Entonces, yo he dicho, voy a aplicar esto, eh, eh, prólogo y epílogo de gente muy top, que sabe lo que se dice y así a partir de ahí, pues ya la puedes cagar en mitad del libro, que nadie se va a acordar de eso, se van a acordar de las cosas buenas. <risa> Me gusta la estrategia, tío. Si os parece, eh, también comentamos, estamos buscando en Product Hackers, ya que estamos en especial, hoy hacemos un poquillo de, de spam, spam de valor de cosas que necesitamos. Estamos buscando perfiles freelance de, de paid media, ¿vale? Semi y, y social ads, eh, y también diseñadores freelance, porque tenemos proyectos donde nos vendrían bien manos, por ahora son cosas variables, eh, Estamos creciendo, hemos crecido mogollón y no queremos meter mucha más gente. A lo, a lo bestia, porque no sabemos eh, cómo vendrán los próximos meses, entonces vamos a ir creciendo con la ayuda de algunos freelance que luego a futuro, si ellos quieren ir y sigue la cosa bien, pues podrían también entrar eh, a formar parte de puestos fijos de, de la empresa. Entonces, si eres bueno en SEM en se, o en Social Arts, o eres un buen diseñador, tanto de, de producto como a nivel creativo, contáctanos, pondré enlaces en las notas del episodio con las ofertas correspondientes y también estamos buscando para principios de año un perfil de Growth Manager. Ese, ese, ese es para adentro, ¿verdad Luis? Ese ya es un Growth sí, Manager sí, sí. En, en, todo, en toda regla. Y además estamos buscándolo para casi ya. Vale. ¿Qué, qué, qué, el perfil de Growth Manager, como es algo que nos hemos inventado nosotros el, el puesto, ¿qué, ¿qué es un Growth Manager, Luis? Pues, para que alguien se vea reflejado ahí. Pues Growth Manager es eh, la persona que al final gestiona eh, entre tres y cuatro clientes de en, en Product Hackers, y lo que en lo que consiste su gestión es en al final tú, cada cliente hace un pago mensual por una cantidad de puntos de esfuerzo que el Growth Manager tiene que maximizar. O sea, es decir, se tiene que encargar con los recursos que tiene, que tiene un departamento de desarrollo, un departamento de diseño, tienes contenido, tienes SEO, tienes SEM, eh, con todas estas y luego tienes a los especialistas, que seríamos nosotros cuatro y alguno más. Y, y con esto tienes que maximizar el valor que le reportamos al cliente. Es decir, tienes que ser capaz de hacer una estrategia de growth, eh, ejecutarla eh, con los recursos que tenemos o con el propio cliente, dependiendo un poco de sus necesidades y de cómo se haya acordado trabajar con él. Y... Y eso es, al final es toda esa parte, lo más crítico es ser muy creativo, tener muchos conocimientos de estrategias digitales y algo de experiencia previa con clientes, ¿vale? Esto sí que es algo que nos, que nos resulta muy interesante eh, y pensar un poquito fuera de la caja. De hecho, tenemos, o sea, también tiene que ser, es muy importante que, que tenga mucho... Contacto con los valores de product hackers. De hecho, es lo más importante. O sea, la realidad es que si un si nos llega una persona que sea muy viva, que tenga muchas ganas, con capacidad para aprender y cumpla nuestros valores, es muy probable que, que estuviéramos dispuestos a darle una oportunidad. Otra cosa es que este perfil sí que requiere eh, ese conocimiento de haber trabajado previamente con clientes y haber ejecutado estrategias digitales muy cercanas al growth o que sea en growth aunque no lo estuvieras llevando así vale. de todas, es un poco el perfil pondremos el enlace también al, al, al puesto que tenemos siempre abierto o sea, de growth manager, vale. Pues tenemos un puesto siempre abierto donde recibimos gente eh, que pueda encajar en el perfil Pon, si alguno se ha sentido identificado que lo ponga ahí, si alguno dice quiero saber los valores de product hackers para ver si encajo lo vamos a hablar hoy, o sea porque encaja todo esto, entonces mantente a la escucha ¿eh? y así sabrás si, si encaja eh, yo creo que eso es todo, nos ponemos ya al, al lío, porque ya llevamos un, un ratito, y quién se anima a contar para, para dar un poco de visión, ¿no? Eh, ¿Qué es Eos? ¿Vale? Un recordado Hemos hablado en la anterior vez muy por encima de EOS. Hicimos un especial eh, como la gente de Market Goo en su día de Eos, pero ¿qué es EOS? ¿Quién lo recuerda? Yo creo que quién mejor que Carlos, ¿no? Venga. Ha tocado. Eh, no, pues EOS al final es, un, es el Entrepreneurial Operating System, ¿no? Y como tú... Un sistema operativo para, para organizar tu empresa, que lo que hace es darte un... Un conjunto de conceptos y herramientas, principalmente herramientas, eh, bastante sencillas y prácticas, ¿no? eh, que al final lo que te ayudan pues, es a operar tu empresa, operar una empresa. ¿no? Eh, empieza, es algo que se aplica normalmente de arriba abajo dentro de una empresa a nivel de management, pero que al final afecta o aplica a todos los departamentos de la empresa, ¿no? porque tiene que ser un poco el... Eh, pues, el stack a través o en el que construyes todas tus, tus operaciones, básicamente. Muy bien. ¿Y por qué hemos empezado a usarlo? Pues si es igual, igual Luis. Eh, Venga, no Luis, sí. Por, ¿no? porque porque... ¿Quién quien ha visto las necesidades del día 1? Sí, o sea, yo creo que al final, pues, no, bueno, a, eh, al principio éramos dos personas llevando growth por decirlo de alguna forma, Jorge y yo haciendo cosas ahí, y en cuanto empiezas a hacer que eso sea un organismo más complejo, un sistema más complejo, hay que organizarlo. Y, y lo que mola de ellos es que al final es como, eh, yo lo veo ya como, pues imaginaos la estructura de hormigón de un edificio, o sea, es la base sobre la que construir todo lo demás, ¿no? Tú puedes hacer una casa de ladrillo, pero vas a llegar a una o dos plantas. Si quieres hacer un edificio muy grande, eh, vas a necesitar una buena estructura y, y esa estructura eh, o el sistema que te va a permitir construir esa estructura es EOS para nosotros. Entonces, eso eh, vimos esa necesidad. Yo empecé a preguntar, oye, ¿cómo organizáis? ¿Cómo organizar una empresa? ¿no? Y la gente de market Wences, nos dijo, oye, leeros este libro. Empezamos y ya dijimos, oye, nos lo tenemos que leer todos. Y es que ahora ya lo estamos implantando, bueno, no diría al 100%, pero vamos, eh, de hecho, yo, es que, es que me encanta. O sea, la, el level 10 para mí es, es mi reunión favorita. Luego contaremos un poco lo que es y tal, pero es mi reunión favorita de la semana, tío. Me encanta. Estoy mm. súper contento con EOS. Mola. De hecho, Luis está usando EOS para gestionar su relación también, de pareja. Sí. ¿eh? Que es muy <risa> sí, <buena>. sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Totalmente, tío. Es, es por tener esa sensación de avance. O sea, imagínate que cada semana te reunieras con tu pareja. Y tuvierais los to-dos que teníais que realizar cada uno de vosotros. Nosotros tenemos un scorecard en el que incluso inclu inclu incluimos una métrica que es love points. <ríe> ¿Sabes? Y, y parece una tontería, tío, pero es que es, o sea, tienes una sensación de avance. Porque tienes unos objetivos, los vas cumpliendo, tienes cosas que... Está muy bien. O sea, a mí me, me mola. <ríe> Yo os diré qué tal funciona dentro de unos años. no Esto es como Elon Musk cuando dijo, no, no, creo que ya he encontrado el tiempo que hay que dedicarle a una mujer. Son 12 horas a la semana y al mes le dejó. Pues, pues espero que no me pase lo mismo, pero bueno. Bueno, pues también quería preguntar, y esta es la pregunta a George, para, para que cuente también su, su visión. Eh, George, ¿cómo, nos, ¿cómo sientes que nos está ayudando EOS en Hackers desde que lo hemos implantado? Pues yo creo que, sobre todo, dos cosas súper importantes. Eh, nos, da, nos da seguimiento. O sea, algo, vamos a ver, algo que nosotros, por ejemplo, no hacíamos antes es algo tan sencillo, ¿eh? que a veces te lo cuentan y dices, joder, cómo no lo estabas haciendo ya, ¿no? Seguimiento, seguimiento de principales KPIs de, de negocio, sobre todo, pues eso, a nivel comercial, bueno, y otros KPIs que tenemos nosotros también, ¿no? Pero sobre todo ese seguimiento te fuerza un poco a todas las semanas a llevar un poco, a ser un poco proactivo respecto a los cambios que puedas tener en tus KPIs. Oye, que hay una semana que estamos viendo que, Está bajando, por poner el ejemplo de comercial, los, los, los leads que captamos, ¿no? Oye, pues, ¿por qué? No? Eso luego se lleva a esa fase de solución de problemas, que para mí es la segunda parte súper importante que te da EOS, eh, para ver qué está, para analizarlo, para analizar ver qué está pasando y ponerle una solución, ¿no? Entonces, para mí da estas dos cosas súper importantes, que es seguimiento y análisis y solución de problemas. Mola. Eh, avanzo también que nosotros hicimos un avago, que empezamos a trabajar con ello, de hecho, de uso de OKRs antes de, de usar EOS, ¿vale? Y ahora, y ahora me contáis cómo lo vivís vosotros, pero para mí, diferencias con, de, entre EOS y los OKRs, para, para quien pueda estar pensando que usar o que venga de OKRs o tal, quizás eh, que los OKRs son un poquito más difusos de cómo se plantean en, en EOS las ROCs, que sería el equivalente, pero eh, EOS el contexto que te hace que tengas más claro lo que tienes lo que tienes que hacer y lo que es una rock y lo que no es y lo bueno también para mí de ellos es que es una metodología completa como ha dicho ellos no que, que tiene elementos que te permiten actuar que no simplemente pongo unos objetivos de, de este q y trabajo con ellos sino que, que, que te hace trabajar al largo medio corto y ultra corto plazo porque al final tenemos luego reuniones todas las semanas donde pasan cosas y hay to-dos, y que todo todo está conectado y nos permite también conectar esta metodología que usamos tanto a nivel de management como luego a nivel de cada equipo y que encima haya cosas como que pasan de management a los equipos, de equipos a, a management. Y, y, y leñes, que ves como que todo fluye. Yo la sensación, no sé qué tenéis vosotros con los OKRs, pero uno, no sabía muy bien a veces que era un OKR y dos, vale, tenía el OKR y luego en, en, en el día a día, eh, ¿qué cojones pasa? Eso es, de hecho, yo creo que nos pasamos más tiempo discutiendo que era un OKR o si esto sí era un OKR o esto no o esto era un no sé qué que, que, que ejecutando el plan de OKRs, yo creo. ¿no? Sí, total. Luis, Carlos... De hecho, Luis, mira ahí Tal cual, tío. Es, que, es que, lo que lo que pasó con los OKRs es que al final eh, es solo una parte, es un trocito. O sea, es decir, es como... Eh, lo que, pasa, lo que va a pasar a tres meses, vale, y lo del día a día, ¿dónde lo meto? no? Lo que mola de, de traction es esto que comentaba, Corti. es que hubiera usado las mismas palabras que has usado tú. Es difuso, o sea, OKR son difusos, esto es concreto, eh, y es tan concreto que hasta tienen las reuniones, pa, pa, pa, pa, pa, ¿sabes? O sea, parametrizadas con lo que tienes que hacer. Eso es maravilloso. Yo lo que veo es, primero, creo que tengo o tenemos mucha más información de lo que ocurre dentro de la empresa. Eh, o sea, es como si nos hubiéramos puesto a los mandos del avión. Vale, o sea, antes íbamos subidos en un avión y a veces preguntaba, oye, ¿esto quién? ¿No, no, no se ha, no se ha oye, ¿quién, ¿quién va pilotando el avión? ¿Sabes? Y, y ahora estamos los cuatro en la cabina, ¿sabes? Y hay un rato en el que estamos ahí, oye, ¿y esto tal? ¿Y el motor trasero? ¿Cómo va? Bien, perfecto. ¿El ala derecho? Fantástico, sigue ahí. ¿Vale? Entonces, <ríe> semanalmente vas haciendo esa revisión y, y no solo eso, miras para adelante y dices, vamos bien, sí, vamos a el aeropuerto, perfecto, vamos bien. Y eso lo hacemos todas las semanas, de forma recurrente, tanto a largo como a corto, como lo que hay que hacer, o lo, lo que había que haber hecho. ¿no? A mí me parece fantástico, por eso, comparado con OKRs. Justo más, justo más eso que tenemos es las herramientas o, o nos ayuda a definir esos entornos en los que dar ese seguimiento. A, a... Yo al final no creo que los OKRs y los ROCs que tenemos ahora sean tan diferentes, eh, al menos conceptualmente sino que lo que sí que tenemos es, es una forma de darle seguimiento y de, y de priorizarlos dentro de otras muchas cosas que pasan dentro de la empresa. ¿no? Entonces, dándole el espacio y, y la forma de seguimiento correcta también nos ha permitido, bueno, o sea, yo creo que hemos dado un salto de calidad a nivel de seguimiento de objetivos eh, brutal. Sí. Y, a, sí. y al final yo creo que también un poco como con los OKRs, eh, ha pasado lo mismo con el resto de, de la empresa, es decir, que al, al trasladarlo al resto de equipos de la empresa, yo lo que he visto es que la, la acogida es súper buena, ¿no? Es muy buena. Yo creo que precisamente por lo que estábamos hablando, tienes un guión muy claro de qué es lo que tienes que hacer y unos espacios para poder ir solucionando problemas y poder ir haciendo, haciendo seguimiento. Entonces, y con los OKRs yo creo que nos pasa un poco lo mismo. Cuando lo trasladamos al resto de la empresa hubo como mucha confusión inicial de, oye, pero esto, ¿qué es? esto es una AKR, esto no, tiene que ser muy medible, pero los pongo muy ambiciosos, menos ambiciosos, ¿no? Y entonces esto es como un poquito más, más directo, incluso yo diría que es más sencillo de ejecutar. Sí. sí. De hecho, yo creo que yendo, yendo hasta un paso más atrás, porque ha pasado esto también, es, es porque no, o sea, el propio EOS nos ha obligado a nosotros cuatro a pensar mucho más allá también antes de, de fijar los rocks ¿no? y a tener mucho más es. claro dónde queremos ir y a, y a dónde queremos llegar a 10, 3, un año y, y claro, una vez que tienes claro o alineamos los cuatro, que yo creo que es cierto que, que es una conversación pues, que ibas teniendo, ¿no? pues yo qué sé, en 10 años dónde quieres estar, no, no, aquí es siéntate, eh, sigue estos pasos o más o menos sigue estos pasos y tenéis que salir de esa reunión completamente de acuerdo de dónde va a estar la empresa, dónde queréis que esté la empresa, en 10 años, en 3 años, en un año, ¿no? Y obviamente una vez que tienes esa visión y los cuatro la tenemos súper alineada, es mucho más fácil que definamos qué va a pasar los próximos Qs y que lo traslademos hacia abajo, ¿no? Yo creo que eso se ha notado mucho también. Sí, gracias. Sí, Totalmente, tío, muy buena. Ahí hay un tema de que con respecto a lo que ha dicho yo de los equipos, eh, yo en la parte de, de GCC, del apartamento de comunicación y, y contenidos, cuando lo hemos metido, de repente han salido cosas que llevaban ahí meses y nadie había sacado, ¿sabes? O sea, eh, implantas Level T que luego hablamos de lo que es esta, esta reunión de, de siguiente evento semanal. Y, y, y flipa porque empieza a salir mierda debajo de la alfombra, pero de puta madre. Y, claro, tío. Y lo que pasaba es que antes no había un espacio donde la gente sintiera que era el momento adecuado para sacar ese tema. Totalmente, tío. Y de hecho, eh, otra cosa importante, eh, por, o sea... Hemos, se ha reducido el nivel de ruido, bueno, es que sí hemos tenido mucho, porque ya somos mucha gente, pero, pero se ha reducido el nivel de ruido, por ejemplo, el nivel de ruido que teníamos en nuestro canal, en management, que sería el leadership team o llamarlo como queráis en EOS, pero bueno, al final eso, eh, hablamos de cosas más puntuales que sabemos que se pueden resolver en el momento, pero lo que no va a issue y ya sabemos que lo metes en issues, te quitas eso de la cabeza. Yo siempre el pensadero este de Dumbledore, ¿no? Que te quitas ahí la idea, la metes ahí y ya cuando vayas a EOS o vayas al Level 10, perdón, es cuando, cuando lo vas a lo sacas y, y lo hablas. Entonces, mola también porque todas esas issues, todas esas cosas que van ocurriendo, que tienes que hablar con los demás, no es, oye, montamos una reunión para hablar esto. No, no, que hay un espacio que es para eso. Y eso con los equipos, actualmente, seguro que todavía están bloqueando por ahí, pero en breve aprenderán que es mucho más fácil meterlo en Level 10, hablarlo ahí quitárselo en medio en dos minutos o tres y seguir adelante. Sí. Se pierde mucho menos tiempo así de lo que perdíamos antes, que, que todo era un drama. Si, mm. si queréis, ya contar un poco cómo nos está ayudando. Yo creo que la gente tiene un, un contexto y, mm. y, y imagino les sonará bien, no porque al final la verdad es que estamos contentos y yo creo que estamos trasladando eso, que nos está viniendo bien. Eh, mm -hmm. ¿Cómo se empieza a implantar EOS? Porque es verdad que el libro, que luego lo pondremos en las notas del episodio, el libro de, de referencia, eh, te guía bastante bien, pero bueno, el libro de tracción. pero te, eh, hay alguna cosa al principio cuando te pones a implementarlo que, que, bueno, que genera una cierta confusión. Eh, he puesto aquí unos puntos, Carlos, corrígeme, tú, tú que al final lo controlas más Si me salto algo, lo desordeno, o lo que sea, me, me reordenas. Pero empezamos, si no recuerdo mal, por el accountability chart, ¿verdad? Por, por el organigrama de la empresa, Eso es el primer, el primer paso. ¿Qué, ¿Qué hicimos aquí? Bueno, aquí es que es algo que, que tiene mucha lógica y que quizá, bueno, pues a mucha gente le suena un poco... Un ejercicio previo súper interesante, que al final tú estás acostumbrado a ver el, el, el chart, el organigrama, vamos, de la compañía, de cualquier compañía. Eh, estás acostumbrado a ver nombres exclusivamente, ¿no? Y quién depende de quién o qué departamento tal y qué personas hay. Y, bueno, pues se hace el típico arbolito, ¿no? Eh, es un, eh, esto lo que te obliga es hacer un ejercicio previo eh, de, oye, vamos a mirar la empresa. Somos, eh, pues en el momento que empezamos nosotros a hacer... A implementar EOS, pues igual éramos 18, 19, ya somos casi 30 personas. Pues bueno, te, te obliga a sentarte y decir, vale, en vez de hacerlo así, de quién depende de quién, vamos a ver qué, qué pasa dentro de Product Hacker, ¿no? Cuáles son las funciones principales eh, y qué cosas tienen que pasar o están pasando y quién es responsable de esas, de esas funciones, ¿no? eh, Entonces, al final, un accountability chart es parecido al, al organigrama tradicional, pero eh, teniendo muy claras cuáles son las funciones que se van a realizar, ¿no? Entonces haces un arbolito en el que tienes, oye, función, bueno, tienes a dos personas clave encima que ya no se organiza como el típico organigrama de hay un CEO y hay mal aquí en EOS para EOS hay un visionario, eh, que es la persona que obviamente pues eh, define la visión eh, y define un poco hacia dónde va todo el, el barco, digamos, hay un integrador que es la persona que se encarga de integrar todo, de, la, de que las cosas pasen de los procesos y, y demás. Y luego ya están las funciones, no las funciones ya más específicas de, de la compañía. Está la función financiera, está la función comercial, está la función de operaciones, está la función... Y además cada función tiene muy bien explicado, aunque brevemente también al mismo tiempo, ¿no? en tres frases o, o tres puntos concretos de qué hace exactamente esa función. ¿no? Y entonces lo que se asigna es un responsable último... A estas funciones. Entonces, lo que te queda es un organigrama, pero con funciones y responsables últimos definidos. Entonces, esto te obliga al final pues, a entender un poco o hacer ese ejercicio de introspección de tu empresa de oye, qué cosas pasan, tienen que pasar y quién es el responsable final de todo esto. ¿no? Y es un poco el paso inicial, o sea, es un paso muy obvio. Hmm. A nosotros no nos pasó, pero con este proceso pudiera llegar a detectar que, que pudiera llegar a detectar que tienes perfiles o tienes personas que están cumpliendo el mismo perfil o incluso que eso sí que nos, nos ha pasado y luego lo hemos ido corrigiendo, que tienes misma persona para realizar distintas tareas y, y bueno, pues al menos lo tienes detectado, porque, porque es verdad que cuando trabajas con personas eso no lo ves, al final dices fulano es responsable de esto y esto, vale, a lo mejor no te estás dando cuenta que, que esa persona acaba teniendo dos roles muy distintos que hace que no haga ninguno de ellos bien sí o peor aún que tengas un rol repartido entre dos personas y entonces no es de nadie o sea un rol perdón una tarea o sea una porque la parte de accountability también es súper importante en esta historia sí. que es que sabes quién es responsable de qué y eso eso mola también sí. eso es, tiene que haber un ownership claro de esta tarea la hace o es el responsable al final es esta persona ¿no? o bueno no, no nos ocurrió pero es que puede que haya tareas fundamentales de una empresa que no las tiene nadie sí. ¿Vale? O sea, cuando hagas una contability chart de estos, es eh, te puedes común. dar cuenta de si... Es muy común. Si esto, ¿Y quién se encarga de esto? Eh, no, nadie. Tema te financiero, sí, por ejemplo, o sea, que, que, que Carlos seguro que nos, nos echa la, la bronca, pero, pero yo, yo he vivido en más de una situación donde no había nadie que tenía un ownership total de, de la parte financiera, ¿no? sino que, oye, pues eh, está ahí, la echamos un vistazo de vez en cuando, pero es verdad que no, no hay nadie que, que se desviva por ello. Hmm. En, en nuestro caso eh, Luis es la visión, eso también puedo, por explicar, ¿Qué, qué, ¿qué narices hace el visionario, Luis? pues yo básicamente como visionario me levanto a las 6 de la mañana, pienso, en... no es broma <risa> no, pero es que es un perfil que suena o sea, como muy, o sea, es visionario y suena como muy grandilocuente, ¿no? pero al final es el que se encarga de mantener esa visión, de crearla o de, o de, alcanzar, o de tratar de ir en esa dirección, ¿no? o definir cuál es eh, creo que en nuestro caso es más definir cuál es esa visión, o sea, es decir que por ejemplo, ok dentro del servicio, ok dentro de lo que hacemos, pero cómo leches le vamos a conseguir el objetivo a tres o diez años, ¿no? O sea, cuál es ese objetivo incluso, ¿no? Entonces al final, eh, pues mi tarea como visión o visionario consiste en ir definiendo todo eso. De hecho, eh, ahora mismo podríamos decir que tenemos objetivos a largo plazo que son concretos pero no sabemos cómo vamos a llegar hasta ellos, ¿no? Entonces, se trata de ir eh, apartando esta niebla o teniendo ideas y probándolas de cómo vas a llegar hasta allí, ¿vale? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros objetivos. Eh, imaginaos, por ejemplo, en tres años facturar 10 millones. Esto tiene una serie de implicaciones eh, importantes. Por ejemplo, tiene una implicación que es que tenemos que tirar mucho al lado del producto o que tenemos que construir una serie de... de Conjunto, o sea, tiene que ser un grupo de empresas, no solo Product Hacks, a nivel de consultoría va a llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues yo, por ejemplo, voy teniendo ideas, voy hablando con gente, voy viendo cómo podemos hacerlo. Eh, o otra de mis tareas, por ejemplo, es intentar mantener relaciones de más alto nivel con clientes más grandes. ¿Sabes? No, por ejemplo, cosas que sean un cliente pequeño, pues a lo mejor ya lo va a gestionar directamente el comercial pero un cliente más grande, el que luego pueda salir proyectos más grandes, o a lo mejor no es un cliente, pero es que estoy hablando con alguien que nos aporta un punto de vista que luego yo puedo repercutir sobre cómo trabajamos. Definir, pues, eh, la parte de cultura, es verdad que nosotros estamos todos muy metidos en ella y nos gusta, especialmente también a Corti, a Carlos y a Jorge también. Eh, pero bueno, toda esa parte de procesos, yo lo veo más todo desde arriba, pero, pero también voy jugando con aquello que no... Creo que debiera ser de esa forma, por ejemplo. ¿no? O sea, también darle esa parte de, oye, yo creo que esto deberíamos cambiarlo, esto deberíamos mejorarlo. O cuando llega una cosa que creemos que nos está haciendo bien, pues transformarla también. ¿Por qué? Nosotros también internamente tenemos la visión de crear una empresa en la que a nosotros nos gustaría trabajar. Entonces, a nivel de cultura, tiene un impacto muy grande. O sea, tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando ahí abajo. A lo mejor yo no soy la persona que está pendiente, pero sí que me llegan los inputs, que es lo bueno también de, de la metodología. Y a partir de ahí ya, pues tomamos decisiones de, oye, mmm, ha cambiado el paradigma, ya no estamos en la oficina, ¿qué podemos hacer para que la gente esté más cómoda? O, oye, si tenemos esta, si, si uno de nuestros valores es go big or go home, tendremos que permitir o dar medios a la gente para que pueda seguir formándose. ¿no? Y si otro de nuestros eh, valores es la creatividad, aunque luego vamos a entrar más a fondo en ello, eh, si me piden formarse en algo que no tiene nada que ver con, con lo que hace en su día a día, pues se lo tendré que permitir, porque es que la creatividad se alimenta muchas veces haciendo cosas que son diferentes. Entonces, si viene un, un empleado y te pide un curso de, de parapente, pues, pues tiene sentido. Es decir, pero, claro, llegar hasta ahí también es un proceso en el que vas reflexionando sobre, sobre lo, que, lo que quieres aportar y lo que quieres ser. Que pues, al final es, yo qué sé, es que no, no diría pensar. O sea, es algo que a mí me está costando. De hecho, hablo con Güences de vez en cuando para ir viendo qué es esto de la visión, porque al principio yo venía de hacer, hacer. O sea, yo venía a hacer cosas con clientes, tal, puntos, o sea, sacar, sacar mis tareas, ¿no? Adelante. Y de repente tienes una tarea que es, eh, ¿cómo trabajamos? Oh, shit. Sabes, o tienes otra tarea que es elevarte. O sea, elévate y mira la empresa desde arriba y piensa, oye, y dentro de 10 años o dentro de 3, ¿sabes qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué estructura tendríamos que tener? ¿Cómo llegamos hasta ahí, no? O, por ejemplo, tienes una idea de cómo, de cómo poder crecer. Por ejemplo, nosotros hay una cosa que queremos hacer que, que es bastante interesante, que es encontrar, por ejemplo, empresas dedicadas a growth o que tengan herramientas de growth y, y bueno, pues tener tener un contacto más cercano con ellas. Eh, pues eso yo lo que hago, por ejemplo, es si me ocurre la idea, voy a hablar con alguien que tiene una herramienta de este tipo, lo evalúo, lo llevo a Level 10 para ver qué les parece a ellos y entonces vamos haciendo todo ese proceso de, oye, pues por aquí puede haber algo pues venga, vamos a investigarlo, ¿sabes? Yo soy muy de, de investigar, incluso antes de, de proponerlo, porque a lo mejor lo investigo y no tiene sentido. No sé si eso responde Esta, a tu pregunta, Corti, de lo que es la visión. Responde, está muy guay, porque hay muchas cosas ahí y, y es lo que has dicho tú, es complicado cuando no estás haciéndolo, pero al final yo, yo creo también por resumirlo, la, la, la visión es, es la persona que asegura que la empresa dentro de 10 años pueda cumplir sus objetivos a 10 años o, o incluso si quieres que siga viva, ¿no? Es decir, gracias a la visión en las empresas, las empresas pueden sobrevivir grandes periodos de tiempo porque tienen gente que son capaces de abrir nuevas líneas de negocio o adaptarse a situaciones que están por venir mucho antes de que te pille el toro. Y más en los momentos en los que vivimos donde el cambio es continuo. Entonces, el, lo que ha dicho Luis, él antes estaba en el día a día, que aportaba muchísimo, pero claro, el, te viene un cambio radical como el que estamos viviendo y no tienes a alguien que pueda estar viendo más allá de del cliente Pepito que tiene este problema y te arrastra a la ola y te lleva fuera de juego. Yo creo que es un rol muy importante cuando ya tienes un poquito de estructura el, el pensar qué cojones vamos a hacer mañana, no solamente hoy o, o incluso no solo mañana, sino dentro de, de, de aquí dos, tres años, dónde vamos a estar y, y eso tiene mucho curro y sobre todo no es tan abstracto como parece cuando te pones a hacerlo. Y luego Carlos, eh, Carlos es el integrador que sería el casi el, el, como el yin y el yang, ¿no? O sea, está el, el largo plazo y las ideas, y, y el integrador, Carlos, cuéntanos un poquito que es esa persona más aterrizada que consigue que todo funcione. Justo, sí, es, bueno, al final es casi un poco el, el policía de EOS, ¿no? Está un poco encima, pero en las, pero a la sombra a la vez, para asegurarse que todo, todo este entorno, todos estos. Eh, reuniones, procesos, herramientas se están implementando y se están implementando de manera correcta dentro de la compañía ¿no? eh, y, y que las cosas están pasando en el día a día ¿no? Efectivamente, Luis tiene esa, o sea, ese rol de visionario, es mucho más eh, etéreo ¿no? y el rol del integrador pues es eh, cómo trasladamos todo eso a la realidad y además cómo damos herramientas tanto a los managers, a los middle managers o a, o a cualquiera de los empleados para pues, poder entender y aplicar correctamente EOS, que ¿no? es como queremos que funcione la compañía. Entonces, es, es bajar un poco todo esto mucho más a tierra. Mola. Eh, luego estamos, bueno, George, que lleva toda la parte, ¿qué, qué rol tenías? tú parte técnica, CTO, ¿verdad? ¿Era el rol concreto? Sí, eso es. Vale, que George eh, cuelga toda la parte técnica, en el caso de Product Hackers, es pues, eh, casi toda la unidad productiva, ¿no? Podríamos decir. Sí, a ver, a, sí que es verdad que antes quizá eh, un poquito más rol de pf, operaciones internas y se puede llamar así, ¿no? Un poco de, pues eso, ver proceso de, de, y establecer proceso de, de dar servicio a los clientes, ¿no? Súper importante porque básicamente llegamos a un punto que, que, que nos entró, nos entraron bastantes clientes a la vez y nos dimos cuenta de que no teníamos un proceso bien definido o creado como para poder dar un buen servicio a los clientes y encima a varios clientes en paralelo. ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue mi tarea, mi, mi rol durante un tiempo, ahora ya notando. tanto. Pero, pero sí, a nivel, a nivel técnico, pues pues cuelga un poco pues, tanto los equipos que tenemos full dedicados a algún cliente, pues como a los equipos que están dedicados pues eso a desarrollo interno o también a desarrollo de cliente en la parte de growth. Perfecto. Y, y yo estaría que yo llevo la parte de, de marketing, que bueno pues, pues tratar de tener esa visibilidad exterior que necesita la empresa pues, para, para luego atraer clientes y también para encajar con toda la visión y, y, y la misión que tenemos. Eh, una vez está hecho la Contability Chart y, y se tiene claro, el siguiente paso que, que pide Os cuando lo llevas a la práctica es crear los ROCs para el siguiente Q. ¿Vale? Esto es algo curioso porque se eh, desencaja con cómo luego funciona la, la dinámica. ¿no? La primera vez que lo creas, en el segundo paso creas los ROCs, luego lo normal es que los ROCs vengan eh, después de haber hecho las reflexiones de qué quieres ser dentro de 10 años, de tres, de uno y, lo, y, y yo planteo los rocks del primer Q. Y lo cuento porque, porque yo me acuerdo cuando lo hicimos la primera vez que era como en plan, ¿esto, esto viene ahora? ¿Por qué? ¿Cómo pongo los rocks si no sé qué quiero ser de mayor? Es, es un poco raro. Y, y yo creo que lo que acabamos entendiendo cuando hemos iterado sobre ello es que, claro, la primera vez eh, vas a tardar un tiempo en tener claro que quieres ser de mayor. Entonces, bueno, planteate tus rocks en, en, del próximo Q, que serían esos OCARs, esos objetivos, en base a la, a la mierda que tienes delante, que ya bastante tienes. Y en el fondo ganas tiempo para ir implementando eh, todo lo demás. Yo creo que aquí lo interesante es qué es un rock. Y, y, sí, y luego hablamos del, del scorecard, pero ¿qué, qué, hay, ¿qué entendéis cada uno de vosotros por un rock? Pues un rock no deja de ser un objetivo, ¿no? Un objetivo que eh, todos, todos esos rocks de, de, de, de la empresa, de todos los equipos, porque al final todos los equipos tienen rocks, tienen objetivos, que estén muy alineados con los, los rocks generales de la empresa, con los objetivos generales y con la visión un poco que va a su vez alineado con, con la visión de, de la empresa. ¿no? Entonces, bueno, son como piedras que tienes ahí durante todo el Q para que no, no se te desvíe la atención al final. ¿no? O sea, te, te ayudan a, a setear tu foco y tu atención en eso, que es lo que se ha decidido al principio del Q, que es, realmente es lo importante para, para llegar a esa visión ¿no? que está definida, ¿no? para ir contra esa visión que está definida. Totalmente, al final lo que ha dicho George son, son objetivos. No sé si que alguien había dicho algo, Carlos, ¿me parece? No. O... Eh, que al final son eh, prioridades, ¿no? De hecho, lo, lo cuenta así un poco el libro, son prioridades que, que duran o que, que tienen una duración o que vas a tardar en hacerlos más de siete días, pero si no sería un to y menos de noventa. Porque si no, ya sería algo más estratégico, ¿no? Eh, va un poco en esa línea. O sea, son objetivos también con un, con un plazo temporal, obviamente, ¿no? Vale, eh, aquí cositas para, para, para tangibilizarlo, porque yo creo que, que cuesta las primeras veces también como los OKRs, es decir, no son tan difusos como los OKRs, pero cosas que puede ser perfectamente un, un eh, una rock eh, Crear un proceso de, para dar un servicio a tus clientes, eso encajaría perfecto, es algo que no lo vas a conseguir en una semana, pero que en un Q tendrías tiempo suficiente. no eh, Yo qué sé, crear un, un plan de marketing para el año que que viene, eh, cosas que tenemos nosotros. Oye, pues eh, incluso algo más concreto, ¿no? Eh, optimizar el esfuerzo que dedicamos a dar servicio en un X por ciento. Y eso podría ser perfectamente un, un rock. Son cosas que te van a requerir un, un tiempo eh, y si no recuerdo mal, como, como plantea el libro y como las planteamos, es que te plantees que haya entre 3 y 7 Sí, si no me equivoco, más o menos en, como management eliges entre, eso, entre 3 y 7, lo ideal, cuántas, nuestro aprendizaje es que cuantas menos mejor eh, y luego cada uno del equipo también tiene sus rocks particulares, no es decir, imaginemos, Elegimos cinco de la empresa, que son las cinco que va a tener Product hackers, y luego cada uno de nosotros cuatro tendrá, pues eso, entre tres o siete rocks, que alguna coincidiera con la empresa y se quedan cosas más particulares. ¿Por qué? Porque a lo mejor en marketing sí que hay que hacer algo concreto, que no es estratégico para la empresa, pero yo qué sé, pues tenemos que conseguir visibilidad en medios porque queremos llegar a no sé qué. Pues eso sería, sería un rock del, del responsable de, de marketing. Eso es. Al final son eh, las entre tres y siete cosas más importantes que tienen que pasar en sí o sí en la empresa en los próximos tres meses, ¿no? los próximos 90 días, esos serían los rocks más generales, luego los rocks de departamento igual, pueden pueden normalmente van poco en cascada también, ¿no? y serían los, las tres a siete cosas más importantes que tienen que pasar en el departamento, y luego los individuales son las tres a siete cosas más importantes que tú tienes que hacer a nivel personal durante los próximos 90 días. ¿no? Mm. Por, por poner algún ejemplo también que tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos nosotros cosas como vender eh, tantos miles de euros de servicio de aquí a lo que queda quedado a final de, de año, o tener eh, in, aplicado EOS en toda la empresa, el Q anterior lo empezamos a usar nosotros, este Q lo está empezando a utilizar yo los equipos, entonces el rock de este año es que al final del Q todos los equipos sepan utilizar eh, rock tenemos también, por ejemplo, implantar un plan, eh, rock, no, perdona, EOS, eh, que ya me lío yo con los nombres, eh, que Luis se ha se por aquí. Tenemos también implantar el plan de formación en, en toda la compañía, porque tenemos algunos departamentos que, que ya están haciendo algo, pero no todos, para que veáis distintas cosas. Como veis, para mí lo bueno es que el, eh, la definición de OKR, por ejemplo, que te dice que tiene que ser algo medible, tal, hace que cosas como me, implantar un plan de formación, te entre dudas si es un OKR o no, porque no lo Tendrías que llevar a que el, haya un 90% de cumplimiento del plan de formación por los equipos y a veces es como un poquito más enrevesado. Aquí con un, oye, que tengamos un plan de formación funcionando para todo el mundo no sirve porque al final del cubo el responsable dirá si se ha hecho o no se ha hecho, hombre, si tiene métricas genial, pero tampoco es algo imprescindible. Eso es, de hecho, de hecho lo pones expresamente en el, en el libro que el, que el medible así que habla de que sean medibles los objetivos o los ROCs, vamos, ¿no? eh, pero en este caso el medible es hecho o no hecho. O sea, mm. es toda la medición que tiene que poder hacerse al final del Q. Claro. Sí, simplifica mucho todo esto. Eh, ¿Algo más sobre los ROCs? ¿Algo que queréis apuntar que os parezca relevante o pasamos a, a los Meeting Impulse. Venga, pues pasamos a los Meeting Pools y si alguien quiere que habla. Lo siguiente que, que empezamos es con los, con los Meeting Pools. De aquí lo vamos a pasar un poquito rápido porque vamos a hacer un especial sobre los Level 10, que es el, yo creo, el Meeting pulse más, más importante. Los Meeting Pools son básicamente eh, momentos temporales donde va a suceder una determinada reunión y están muy bien organizados en EOS y es un poco lo que comentamos al principio. A nosotros lo que nos ha dado toda la vidilla de, de gestión de la empresa porque te obliga a establecer estas dinámicas, es decir, antes eh, nos veíamos todos los días y hablábamos de mil cosas y, y, y gestionábamos menos, entre comillas, es decir, se nos escapaban cosas porque no teníamos un sitio formal. Esto te obliga a tener momentos y sitios formales en el tiempo para hablar de determinadas cosas. ¿Vale? Tenemos... Eh, lo que sería el, el Level 10 y los IDS es que es esa reunión semanal donde suceden cosas, los quarterly y las reuniones anuales. Eh, ¿Cómo son cada una estas reuniones? Contamos si queréis, mira, yo os es que cuente cómo es un Level 10 eh, Carlos o Luis la quarterly y, y Carlos el anual o como queráis, para así cada uno contamos una. Bueno, estupendo. Pues si queréis empiezo yo con el Level 10. Eh, pues lo, básicamente, que también lo hemos estado hablando antes, el Level 10, pues lo que genera, o mi forma de ver el Level 10 es que genera como un espacio, un espacio muy bueno, de, de, sobre todo de seguimiento y de solución de problemas, ¿no? Sobre todo la parte de solución de problemas, que para mí es de lo más importante porque al final es lo que te hace avanzar a más bajo nivel como equipo, a más alto nivel como área y a más alto nivel como empresa, ¿no? Eh, y no, nosotros, o bueno, particularmente yo, soy muy anti-reuniones, ¿no? Pero yo creo que, que es algo totalmente eh, necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque al final es una reunión que tiene mucha estructura, mm. tiene una agenda muy, muy, muy concreta, eh, tiene una estructura muy concreta también, y cuando termina la reunión te das cuenta de que, oye, que si has cumplido esa agenda que tenías planificada para la reunión, mmm, sale de 10. Por eso es Level 10, ¿no? Entonces muchas veces nosotros, bueno, cuando terminamos los, los Level 10, que siempre le ponemos nota y pff, yo creo que siempre por encima de un 8, un 9 y demás, ¿no? Porque eh, yo creo que básicamente es eso, que lo que hace que sea reuniones usables y que de verdad sirvan... Son que, que tienen mucha estructura, mucha, una agenda muy definida. Eh, algo que nos quita también muchos en el día a día, pues eh, hablar, hablar, pues, ya sea por Slack, por WhatsApp y demás, de diferentes puntos que al final estamos todos eh, trabajando, entonces eh, sale un problema, eh, intentamos pensarlo y darle una solución en el momento, pero es que eso es imposible. Eh, otro no está y no se entera y tampoco puede dar su, su visión de, de ese problema, ¿no? Entonces, pues, al final decimos, oye, que esto es para el level 10 y llevarlo al level 10 para discutirlo abiertamente y poner una solución es fantástico también. Aquí muy importante de lo que ha dicho George, hay, hay una parte dentro del Level 10 que se llama IDS, que, que al final es una lista de problemas y que esa lista de problemas la tenemos compartida todo el equipo de management, entonces a lo largo de la semana vamos añadiendo eh, problemas que van surgiendo para lo que dice George en lugar de perder tiempo hablándolos mal y rápido por Slack y, y encima muchas veces teniendo conversaciones cruzadas de, pues, yo que sé, yo hablo con Luis, Luis lo habla con George, Carlos habla conmigo y acá, acabamos todos hablando del tema mogollón, pues se concentra entran en un momento eh, la veremos en profundidad esta reunión lo que decíamos porque creo que merece la pena que, que entremos en profundidad y muy, muchas cosas pero eso es una reunión que tiene una estructura dura hora y media eh, y lo dicho tiramos para adelante que si no me lío y no entramos en profundidad los que queráis saber más escuchar el siguiente especial que luis cuate cuaterly eh, limiting vamos allá pues eh, para mí está o sea, el level 10 me encanta o encantas ya, allá ya os lo comentaba antes y, y el quarterly al final es como un level 10, pero más grande, es decir, al final dura un día entero, te recomiendan que lo, hagas, que lo hagas fuera de la oficina, o sea, que lo hagas en otro sitio. En nuestro caso, la última vez lo hicimos aquí en mi casa, en el patio, que hacía un día buenísimo para estar ahí, estuvimos todo el día en el patio y al final lo que te va a servir, el quarterly ya tiene un poquito más de... Más de... Trabajo de revisión, un poco, ¿vale? O sea, de revisión de lo que ha pasado el quarterly anterior, ¿vale? O sea, de, bueno, es hacer un segue que llegamos, hablamos ahí un poquito de nuestras cosas. Luego ya haces una revisión de qué es lo que ha ido muy bien, o sea, qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal, qué cosas hemos visto que, que merece la pena mejorar. Se revisa la visión, o sea, revisamos esa visión anual. Oye, la visión a 10 años sigue teniendo sentido. Nos sentimos cómodos con ella, nos, gusto, nos gusta esa, esa, esa visión, ¿no? Eh, se revisa tres años, vamos revisándolas y vamos viendo si tiene sentido, porque a lo mejor hay que cambiar cosas. A lo mejor ya esa visión que teníamos, oye, es que hemos trabajado eh, este último cuarter y nos hemos dado cuenta de que eso no tiene sentido, hay que revisarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues es, es una cosa muy interesante también, porque lo que hagamos después va a depender de esta, de esta visión, ¿no? Entonces, luego al final lo que vas haciendo es, oye, ¿cuáles son las rocks del siguiente cuarter no? Es decir, una vez que has revisado la visión y ya sabes dónde quieres ir, pues ahora, ¿cómo llegamos hasta allí? Vale, ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Qué suele ocurrir? Pues que es verdad que solo hemos hecho una reunión de esta real, porque la primera, bueno, pues fue definirlo y tal. Eh, es una reunión que mola un montón, o sea, porque cuando llegas y tal, o sea, haces esa revisión, no sé, o sea, yo me lo pasé súper bien ese día, me encantó, porque al final es, pues es revisar qué es lo que has hecho y, y marcar los objetivos del siguiente para perseguir esa visión, ¿no? Luego, al final, trabajas también con algunas issues así más grandes y tal, o las, por ejemplo, las, las rocks que se han quedado, eh, a medias, ¿qué se hace con ellas? ¿Sabes cómo se pasan? ¿Cómo se meten ahí? Eso hay una, o sea, te explica un poco cómo tienes que hacerlo también. Eh, marcas siguientes pasos y concluyes. O sea, es decir, al final es una reunión que he resumido bastante, son ocho horas, pero que tiene bastante, bastante curro de, eh, sobre todo, de alineamiento entre la visión a corto plazo y lo que vas a hacer ese quarter, vale. Entonces eh, mola mucho también porque en nuestro caso que nos pasó la primera, la primera definición de rocks fue pues muy alejada de la realidad. O sea, quiero decir creo que CORTI tenía nueve rocks, o sea, es que es un titán, pero nueve rocks ya es too much. Y en esta salimos con, con menos rocks, más concretas, más orientadas al, al futuro que queremos conseguir. Y creo que en el siguiente que lo tenemos dentro de un mes eh, aunque es el anual, pero, pero al final saldremos todavía con menos y todavía más alineadas. Entonces, al final, de nuevo, es un punto de control, de alineamiento, de estar fuera de la oficina, e intentarlo y, y de reconducir en caso de que haya que reconducir. Yo estoy de acuerdo que fue, fue muy gratificante porque pones en común muchas cosas y parece mentira, pero en un quarter te desvías. O sea, es que eh, la historia, y, y tiene mucho sentido esta reunión, porque el quarter te va dando sacudidas para todos los lados y cuando llegamos a esa reunión de quarterly, pues yo pensaba que, que llegábamos todos más alineados, pero llegas pues con una pierna en otro lado con un par de sí. por encima es complicado. Y aparte, como nos es fácil desalinearnos, ¿verdad? Vamos, no sí. desalinearnos, sino porque hay una cosa que comenta mucho ellos que son las shiny things o shiny stuff, o no sé cómo lo llaman, ¿no? Las cosas, objetos brillantes, ¿no? Y, y ostras, es que aparecen muchos por el camino. Y entonces esas cosillas, esos, Uy, es que mira lo que he visto aquí, me molaría hacer esto, siempre he querido, tal. Y de repente aparecen cosas ahí, o me ha llamado el director general de no sé dónde y quiere que le hagamos todo. Eh, oh, shit, ¿sabes? No es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso es... es o sea, es, es, te va torciendo, te va haciendo pues, que te desvies un poquito, no pasa nada. Nosotros el cuartel anterior, además, particularmente perseguimos mogollón de objetos brillantes. O sea, fue una de las conclusiones sí. que sacamos en esta reunión sí. de decir, eh, está guay, pero seguramente no hemos conseguido todos nuestros juegos porque hemos dedicado más tiempo a perseguir fantasmas o, o posibilidades extrañas, tiros largos que nos desfocalizan sí. y hacer lo que teníamos que hacer. Totalmente, tío. Esto es como: estamos a roles o a setas, ¿no? Sí, estamos a setas, estamos a setas y deja los putos roles. ¿no? Yo, yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero, pero yo salgo como motivado también de, de sí, los Sporting sí, sí, sí. porque al final sales, sales, sales es, es lo que decía Corti, ¿no? Que a, a lo largo del Q parece que, bueno, igual la cosa o el plan se va desdibujando un poco más o pasan cosas durante sí. el Q, porque pasan cosas. Y sales del quarterly como con un plan bien armado, bien pensado, con unos objetivos. Joder. O sea, sales a tope, vamos, del quarterly. Es que además, tío, en esa reunión, especialmente lo que tú comentas, tío, eh, llegábamos, o sea, es que el Q3 nos metimos una paliza fina, tío. O sea, nos metimos eh. una paliza muy seria, tío, de, de curro muy absurdo y de remar en direcciones muy locas. Sí, y entonces, pues, lo que lo que pasa es que llegas como desfondado también, de decir, uff, y de repente, claro, ves, por ejemplo, solo tener objetivos que sean alcanzables o que estén alineados, que tengan sentido, que, hostia, sales con otra energía, tío. Sí, o sea, pero es que yo creo pues, que trabajamos mucho y muy locamente. O sea, nos pusimos a remar todos ahí, oh, ¿sabes? Sin saber dónde íbamos y claro, pues eso pasa factura, tío. Sí. Que, que, este, que lo mismo... Yo tengo la sensación de que del anual que tenemos en un mes saldremos con unas sensaciones muy parecidas, tío, de decir, ostras, y mirar para atrás y decir, joder, todo lo que hemos trabajado aquí en esta línea que no tiene ningún sentido, o no, o a lo mejor todo iba más alineado y tal, pero pero vamos, que, no sé, sales con muy buena sensación de estas reuniones. Sí. Ayuda, da mucho foco, Eso es algo que... Y, y, y yo creo que lo que mola es que es algo muy tonto, pero el problema es que si no te obliga una metodología a algo, no lo haces. Y, y no tienes ese momento del año para... Y te pasas todo el año como cada uno remando para un lado y, y hablas de vez en cuando y dices, sí, sí, estamos todos alineados. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero claro, estaba ahí alineado porque estamos hablando cinco minutos. Como rasques un poco más, te das cuenta que no, que hay muchas cosas que tienen matices. Sí, eh, como y dice, no es... No es un perdona Corti no es un consejo de administración pero a lo mejor mucha gente aquí estará pensando ah, ya tenemos el consejo cada trimestral que ya lo hemos puesto por o sea, no, es, no es un consejo va mucho es un espacio eh, de opinión mucho más abierto que lo que podría ser un consejo o al menos lo que los consejos que yo he vivido ¿eh? que es cierto que también hay algunas excepciones de, de consejos eh, que siguen algo esta línea de lo que sería un quarterly, pero, pero va mucho más allá, ¿no? Aparte de obligarte a bloquearte un día entero y, y una cosa súper importante que está en una agenda muy prefijada, que, que bueno, aunque nosotros también la vamos moldeando un poco a, a lo que nos encaja más, ¿no? Pero yo creo que cada empresa también, un poco la gracia de ellos es que te lo puedas ir amoldando un poco a tus necesidades, pero, pero te da una agenda y un, y un. O sea, los puntos por los que tienes que pasar muy claramente, con lo cual además te permite no, no desviarte dentro de la propia reunión. ¿no? Eso es. Y ya, Carlos, ya que estás tú, eh, no hemos hecho todavía la, la de un año, pero tú la estás preparando. ¿Qué, qué diferencia la de un año a las cuaterli? ¿Qué hay de nuevo aquí? Bueno, al final, eh, como todo, va siendo cada vez un poquito más grande. no Aquí lo que te dice es que directamente te, te guardes dos días completos. De hecho, te dice que te vayas fuera de tu lugar de residencia habitual veremos si este año pinta que no sabemos si lo vamos a poder hacer o no pero bueno, nos iremos a algún lado, a la Sierra de Madrid donde nos dejen ir, esperamos que te vayas dos días a hacer una, una un ejercicio mucho más profundo al final tienes más tiempo, pues haces un ejercicio similar al del quarterly, pero más profundo, al final lo que tienes es eh, haces un check de qué ha pasado o, o cuál es la salud de la, del, de la empresa o cuál ha sido la salud de la empresa durante este último año y dónde está ahora mismo, eh, te obliga a revisar eh, tu visión, tus valores, cuál es tu nicho, eh, cuáles son los objetivos que tienes, te permite limpiar la sus list, porque muchas veces en la de sus hay cosas que se enquistan y que van quedándose ahí porque son temas demasiado gordos para un level 10, porque a veces no has podido cubrir en un quarterly, pues los lo aprovechas para, para darles salida. Eh, esto normalmente lo haces durante el primer día. Luego el segundo día, o sea, el primer día mmm, organizas o, o recoges un poco lo que ha pasado y el segundo día vuelves otra vez a hacer como hacías en el quarterly, a, a volver a revisar tu visión hacia el futuro. ¿no? Digamos que el día uno es mirar hacia atrás y el día dos mira hacia adelante. Y entonces en el día 2, pues ya empiezas a fijar otra vez tus objetivos a 10 años, ¿no? Porque ya ha pasado un año desde que fijaste tus 10 años, pues oye, tus 10 años ahora es un año más, ¿no? Con lo cual, oye, ¿qué va a pasar para dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar para dentro de 3 años? ¿Qué vemos de aquí a un año? ¿Qué ha pasado con lo que veíamos de aquí a un año hace un año, no? Eh, y luego, pues lo bajas un poco a, a, al, al Q siguiente, ¿no? Y, y defines, bueno, defines el budget del año, obviamente, defines los rocks del siguiente Q, y, y bueno, y defines por pues, los, los to-do's que haya, no es decir, organizas un poco en base al a análisis que has hecho el día anterior y a la visión que has definido durante el principio de ese segundo día. Entonces al final, eh, o sea, todas las reuniones siguen una misma dinámica y una misma lógica y un, unos puntos muy similares, lo que es pues, que cada vez se va haciendo más, más profundidad y más más lo grande, digamos. ¿no? Claro, te deja más espacio para, eh, tienes en tienes anual para cambiar más profundamente tus, tus objetivos, porque es algo que pasa. Es decir, que según hemos ido pasando al menos poco la gota, y cambia radicalmente un cuarto de después tu visión a futuro de la que tenías al principio. Al menos estas primeras veces, supongo cuando ya lo hagamos cuatro, cinco, seis veces, pues bueno, irá siendo todo más alineado, pero te da un baño de realidad suficiente como para que digas, ostras, que, que esto era un poco fumada, vamos a aterrizar esto. Eh, una de las cosas que hacemos en cuando arrancamos todos los meeting pools y, y, y porque se va a seguir en todos los lados es el scorecard que yo creo que es una herramienta bastante chula, nosotros todavía te, seguramente tengamos que domarla un poco para sacar el máximo partido, pero a mí me mola o sea, porque te, te da esa parte analítica George eh, ¿qué es el scorecard? Pues básicamente para nosotros eso es un Excel pero puede ser una tabla o cualquier cosa donde semana tras semana pues vamos poniendo los, los, la evolución de los KPIs más importantes de la compañía, ¿no? Pues bueno, pues, pues ya os pues imagináis que los más importantes pues tienen que ver con temas de, de ventas, de facturación, de dinero en caja, eh, aunque tenemos otro tipo de KPIs, uno muy importante, felicidad de empleados por ejemplo, y, y simplemente vamos haciendo seguimiento semana tras semana en cada uno de los, de los Level 10. Esto ¿Qué pasa? Que con el Scorecard, que como decía, la parte muy analítica y de un vistazo rápido te permite ver cómo está tu, tu empresa, con el Scorecard puedes actuar rápidamente, si hay algo que parece que se esté torciendo, es decir, si una semana ves un problema de... De dinero en caza y es porque no has cobrado las facturas que tenías que haber cobrado, pues puedes actuar respecto a eso, ¿no? Hay veces también que se ve alguna variación que, bueno, que puede no ser muy significativa, pues simplemente se, se, se deja un poco de lado y se ve la, la evolución para la siguiente semana. ¿no? Pero básicamente es, es un sitio. Eh, para nosotros es una tabla donde ver muy rápidamente qué es lo que ha pasado esa semana en tu empresa a nivel de números eso es luego por cada equipo tiene ahora mismo que ya lo no hemos bajado su propio scorecard entonces la parte comercial pues ahí están los datos que ha he hecho yo generales de ventas y algunas cosas más concretas de número de leads leads outbound leads inbound en, en la, los departamentos de servicios y hay un poco más de métricas orientadas a, pues a, a, al servicio que le damos al cliente y se, se adapta a mí me parece una buena herramienta porque al final tiene esa parte más analítica que pueden tener los OKRs con respecto a las ROCs, aunque lo que ha dicho Carlos antes, las ROCs también tienen que ser medibles, pero es verdad como que el OKR es, tira más un número la ROC puede ser algo hecho o no hecho pero claro, el scorecard te da ese número y, y, y siempre hay un hay un alineamiento final entre rock y el scorecard ¿no? porque al final si quieres facturar X en un año y eso lo tienes como una, un objetivo final, pues vas a tener un, un, el scorecard, la facturación y vas a trabajar para en cada Q que vaya en esa línea. Carlos Luis, algo que decir sobre scorecard no yo creo que la has explicado George. sí o sea ver esas tendencias pum, detectar cosas antes lo antes posible y poco más y, y luego hablamos mucho pues eso no de, es, estamos hablando mucho de por ejemplo de comercial de, de leads de dinero en caja de facturación y demás pero por ejemplo pues eh, por la parte que me toca un poco más a nivel técnico pues por ejemplo hay un equipo que tiene que tiene un KPI que son número de bugs que han, que han hecho, por ejemplo, esa semana. ¿no? Entonces, si una semana es, es, es un poco lo mismo, no te permite actuar rápido. Entonces, si por ejemplo una semana ves que de repente se han generado muchos bugs, pues oye, hay que revisar qué es lo que está pasando. Oye, pues igual todos los procesos de testing que tenemos pues no son suficientes o, o, es. o tenemos que implementar uno más. ¿no? Incluso. Porque te sirve también para, o sea, por ejemplo, Bugs es muy buen ejemplo el que has puesto, porque es una métrica mala. O sea, cuanto uh -huh. más alta sea, es más malo, ¿no? Entonces, uh -huh. también el cómo defines o qué números pones en ese scorecard, de, define lo que va a hacer la gente o determina lo que va a hacer la gente. Si tú, por ejemplo, mides, eh, por ejemplo, como nos pasó al principio, en, en el Level 10 de Growth, en el específico del departamento, eh, nosotros metimos puntos de esfuerzo. ¿Qué pasa? Que eso está mal. O sea, no se trata de que los... De que, los, de, de, que, de que los gestores metan muchos puntos de esfuerzo. O sea, eso luego lo transformamos en puntos de valor, que nosotros para, para nosotros calcular internamente qué resultado ha tenido un experimento en base a su esfuerzo, es fácil. Entonces, internamente lo que medimos es, oye, ¿qué valor hemos reportado al cliente? Entonces, tú lo que haces es que la gente persiga el valor en lugar del esfuerzo. Esto es, o sea, al final el, el, el objetivo determina lo que hace la gente. Entonces, lo que pongas ahí en ese, en ese scorecard es relevante. <ríe> es relevante porque también te va a hacer a ti Oye, eh, nosotros, por ejemplo, pasta en caja o meses de vida, eh, eh, coste de no sé qué o gasto de no sé qué. O sea, es decir, al final, ¿cómo lo la nomenclatura que le pongas? Y lo que metes en el scorecard va a determinar tus acciones a partir de entonces. Entonces. Me, es también interesante, me parece mira, muy buena ¿verdad? es muy, muy interesante eso por ejemplo que has dicho no los puntos de esfuerzo que al final para el que no conozca cómo funcionamos viene a ser si queréis las horas dedicadas a un cliente vale eso que, el, que el, lo, hasta si, si tú maximizas o, o le dices algo al manager que tiene que, que utilizar las horas dedicadas al, al cliente las va a usar vale maximiza pero tampoco le está dando como ha dicho luis un incentivo por aportarle el máximo rendimiento con esas horas al cliente que al final es el incremento en ventas que le generes me parece muy buen eso punto porque no se suele pensar, o sea, al final solemos muchas veces poner métricas como sencillas sin dar ese pensamiento de qué es lo que estoy promoviendo dentro de la empresa. Es la visión, la visión. Eh. <risa> pues hablando de visión, que queda cerca, es la, toda la parte de, de VTO, si queréis, que, que la comentamos, porque es, esta es una parte importante donde, donde al final se definen varios elementos importantes de la empresa, empezando por los core values, los, los valores principales que los tuvimos que, eh, que definir. Si queréis, ¿cómo hicimos este proceso de definición de valores? Carlos, ¿tú te acuerdas de esto, tío, del de, de proceso? O sea, yo me acuerdo mm -hmm. que los definimos y que había un proceso. Si no, me acuerdo ah, eso, sí. Bien, con las personas al final. Exacto, eso es. Sí. Sí, era... había, había dos cosas. Primero, hacer una… Eh, bueno, te, te hacía dos ejercicios. Por un lado… Eh, te decía que cogieras personas que, que admiraras de alguna manera, tanto o, o que te gustara algo concretamente de ellos, eh, tanto dentro de la empresa como fuera, y decir oye, pues a mí me mola trabajar con esta persona por esto, o a mí me mola esta persona famosa por esta cosa concreta, ¿no? eh, Y entonces lo que hacíamos, lo que hicimos fue una lista de esa gente, eh, identificamos de esa gente qué es lo que nos gustaba y en base a eso eh, Fuimos viendo qué valores, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de valores nos gustaba trabajar? Nos sentíamos cómodos trabajando y nos queríamos rodear, digamos, ¿no? En, en nuestro día a día. Si no recuerdo mal, iba un poco en, en esa sí. línea. Sí, es eso. Cogimos gente, cada uno de nosotros, pusimos nombres de personas que, que, que representaban el, el ideal de Product Hacker, ¿no? Lo que, al final lo que a nosotros nos gustaría, el tipo de perfiles que nos gustaría que hubiera, nos pedía, si no recuerdo, que pusiéramos una serie de valores asociados a cada una de ellas. En plan, ¿cómo defines a cada uno? No sé, me acuerdo si eran como tres valores o algo así, no me acuerdo el número. Pero luego a partir de ahí, con ese ejercicio, agrupas todos y sacas pues cuáles son los valores más comunes que definen lo que, lo que tú quieres ser. Luis, cuéntanos qué valores han salido para Product Hackers. Pues eh, nosotros, al final, lo de los valores parece una tontería, pero es que me parece tan crítico y la verdad es que nosotros nos hemos casado con estos valores a tope. Ahora, después de decir esto, espero acordarme de todos. Eh, <risa> el primero es go, go, go, vale, que al final es, eh, o sea, es una frase que llevo diciendo muchos años, creo que decimos todos, pero al final es como. Eh, Tira, adelante, sea autónomo, busca la forma, inténtalo, descubre, sigue, ¿sabes? Es un es un adelante, ¿sabes? Una invitación a, a cualquier empleado de Product Hackers a probar, iterar, transformar, trabajar, eh, perseguir algo que cree que tiene sentido, ¿vale? Eso es un poco lo, lo que conlleva incluso esa autonomía, es es un go, go, go, ¿sabes? Alguien te dice algo, go, go, go, tira, ¿sabes? A que, o sea, no preguntes, prueba. Si crees que es lo mejor para el cliente o para Product Hackers, hazlo, pruébalo. Y ya está. Ese es la primera, el primer valor. ¿Sigo directamente que o crees que es chulo? Luis, te iba a decir que comentáramos sí. cómo lo hemos, eh, para hacerlo ah, más vale. fácil, más entendible o más eh, cercano a todo el mundo, lo que hicimos también, que creo que es algo chulo, que, que no me acuerdo a quién se le ocurrió, pero me parece una idea muy buena, eh, fue poner a una persona famosa que todos en la empresa conociéramos o pudiéramos conocer potencialmente, que creamos que es el ejemplo perfecto para ese valor, ¿no? Sí. De y, y, hecho, a, y además en, del mundo espacial, o sea que tenía que tener en nuestro caso decidimos que tenía que tener que ver con el espacio, que es como en el contexto narrativo de Product Hackers. Exacto y de hecho go go go, pues sería Elon Musk. Bueno es Elon Musk, ¿no? O sea es ese, ese, ese perfil de, de a tope. O sea solo tenéis que ver por ejemplo que están construyendo una nueva un nuevo cohete, trabajan eh, día, noche, trabajan los fines de semana están a tope, hacen pruebas, revientan un prototipo, hacen otro prototipo y lo revientan otra vez y hacen otro prototipo lo vuelven a reventar, ¿sabes? Y van a tope para conseguir su objetivo O sea, no, con esto no quiero decir que la gente trabaje día y noche, no, no, no era lo que quería decir, ¿vale? Lo que quiero decir es que que van a tope, o sea, que prueban, que, que experimentan, que están dispuestos a que explote y no pasa nada. Si es que, es que explote el, el cohete es parte de, de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces que peten algunas cosas o que hay, falle un, un experimento es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Mm. ¿Vale? Incluso que algún cliente salga mal es parte de nuestro proceso de aprendizaje. O sea, es normal, es así. No todos van a ser perfectos. ¿Vale? O sea, no, solo, no todo va a salir bien, ¿no? Entonces, go, go, go, ¿vale? Seguir adelante y, y Elon Musk es la persona que estaba relacionada con esto, ¿no? Luego, mente científica. O sea, es súper importante mente científica porque al final nosotros eh, nos basamos en datos. Necesitamos que del análisis de datos aparezcan, por ejemplo, el análisis de datos de la conducta del usuario, aparezcan ideas que, que mejoren los resultados de, del producto de nuestro cliente. Entonces, aquí la persona que, que asociamos fue Margaret Hamilton, que para los que no lo sepáis, es, es, eh, fue la ingeniera, la ingeniera jefe del, del desarrollo del código de Apolo. No es exactamente módulo y demás, pero bueno, de, del programa espacial. Y de hecho hay una foto muy mítica de ella con todo el código al lado que es más alta, más, más alto que ella, ¿no? Entonces, eh, esta chica además es la. la creadora del concepto de ingeniería del software. O sea, es decir, es un poco también, eh, podrías llamarlo como eh, la, la madre de la informática moderna o la informática compleja, ¿vale? Porque la, la ingeniería del software al final lo que nos ayuda es a generar estructuras sobre, sobre el código para que tenga sentido, ¿no? O sea más comprensible, ¿no? Entonces, mente científica, Margaret Hamilton. Luego tenemos Good Vibes, buen rollo, ¿vale? Que para nosotros Good Vibes es eso, o sea, es, es que hay gente que se comunica de una forma que no genera buen rollo, que no genera buen rollo ya de por sí, es que tú lo ves y es que no es que no hay química, no, no, no funciona. ¿no? Entonces, para nosotros esta persona era Chris Hadfield, que hizo un vídeo, es, es, bueno, fue el, eh, uno de los comandantes de la Estación Internacional Espacial y mmm, tiene un vídeo muy conocido en el que tocó la canción de, ¿cómo se llama? de eh, La de... Es que no sé no sé cómo es el cantante no lo conozco muy bien pero Mayor Tom Ground control David Bowie perfecto toca esa canción de David Bowie eh, la graba y su hijo eh, lo monta y la ponen en, en YouTube. ¿Qué pasa? Pues que no tenían los derechos. Entonces, bueno, hay una historia y David Bowie les da, bueno, quien gestione sus derechos, les da eh, como 10 años, no, creo que es un año, un año de, de ponerla en YouTube gratis, ¿no? Sin, sin cobrar los derechos. Entonces, luego la quitan y al final la vuelven a poner porque dicen, tío, si está teniendo más éxito que nunca con el vídeo que Chris Hadfield se graba en la estación internacional, ¿no? Entonces, buen rollo, o sea, quiero decir, y además que es un tío que si... Le veis en su masterclass o, o, o veis os leéis su biografía. Es un tío súper interesante, buen rollo, ¿vale? Luego otro que a lo mejor es uno de los más, eh, los que más pueden generar, porque hasta ahora son todos que si no los aceptas, pues, qué clase de persona eres, ¿no? Pero go big, go big or go home, ¿vale? Este, este, Hay mucha gente a la que le genera ya como, ¿cómo que go big or go home? Sí, sí, pues es así de fácil. O que quieres profesionalmente y tienes ganas de crecer profesional y personalmente. O vete a casa. O sea, este, Product Hackers no es tu sitio. Vale, entonces, al final es un... Eh, queremos gente que esté constantemente intentando mejorarse en, tanto en su vida personal como en su vida profesional. O sea, esté intentando aprender con ese hambre, esas ganas, ese descubrimiento. ¿no? Y para este, para este... O sea, la persona ideal aquí era Valentina Tereskova, que al final es, eh, es es no solo la primera mujer que subió al espacio, sino además la primera civil. ¿vale? Porque es una, una persona que se forma, es rusa, Obviamente, por el apellido, pero se forma en se forma pagándoselo ella. O sea, es decir, eh, Valentina iba. trabajaba en una empresa textil y con el dinero que sacaba, iba haciendo saltos de paracaidismo para llegar a, un, a una cota con la que pudiera acceder al programa, al programa espacial de, de Roscosmos, vaya, o sea, de los rusos. Y, y lo consigue, o sea, que es un ejemplo de, de lucha, de esfuerzo de conseguir aquello que te propones y de go big or go home. De hecho, lo mejor que tiene también Valentina es que con 70 años dijo, señores, que si hay que ir a Marte voy yo, que no me hace falta volver. vale O sea, hasta ese punto, ¿sabes? De decir, ya está, a mí me da igual, yo me voy que mis nietos y tal, pues ya están aquí, ya, ¿qué más da? ¿sabes? Yo me voy y así todo por la ciencia, ¿no? Y luego tenemos otro que es creatividad. Que, que, bueno, pues es, o sea, es que las soluciones, la mayor parte de las soluciones que tenemos que buscar nosotros están muy relacionadas con ser creativo, con transformar cosas de una forma creativa, y, y la persona que elegimos para esto es Jonah Aaron, que esta la propuso Jorge, que Jorge, ¿quieres contar tú la historia? Porque es que, bueno, básicamente que un rayo, cuéntalo, cuéntalo tú. Sí, es la historia. Bueno, se puede ver perfectamente en la peli de Apolo 13, que a mí me gusta mucho. Entonces, eh, Jonaron es un poco, es, era un ingeniero eléctrico, si no me equivoco, y es un poco el que les ayuda de, a volver a la Tierra durante todo este proceso, todo este problema que tienen con el Apolo 13, ¿no? Entonces, pues. Sí, de hecho es eso, pero también es que cae un rayo cuando está despegando el cohete. Y entonces pierden la telemetría del cohete y este sí. tío es el que lo, lo resuelve, o sea, lo soluciona en vuelo y vuelven a tener la telemetría porque es que antes sí. la telemetría había, o sea, quiero decir, aquello era una locura cuando se lanzaba un cohete antes, o sea, la iban cogiendo casi a mano sí. y entonces eh, hace una conversión rápida, o sea, cambia las fórmulas con las que miden eso para, para corregirlo y que, el, y que no palmen, o sea, bueno, en un cohete si se inclina un poquito más la cuenta, ¡pum!, ¿sabes?, por presiones y demás temas, ¿no? Entonces es un, un crack. Y es, ese es el perfil también que nos gusta, ¿no? Ese tipo de, de creatividad, pero creatividad científica basada en datos, basado en o sea, en una serie de criterios concretos, ¿no? Me pongo a dibujar cualquier cosa y me sale esto. Bueno, guay, pero, pero ¿a, qué, a qué responde esto, ¿no? O sea, o, o para qué, ¿no? Es como esa creatividad en resolución de problemas. Sí. Lo, lo bueno que nos ha dado esto de, de los valores, nos, nos, nos, no, bueno, nos ha servido para muchas cosas. Eh, lo primero para entendernos mejor a nosotros mismos como empresa. Que eso parece mentira, pero es muy importante, ¿no? Cuando te preguntan, uh -huh. oye, ¿y cómo soy? ¿No? O sea, o, o, o, pues, pues no lo tenías tan claro, pero lo mejor es que ahora cada vez que vas a meter a alguien en el equipo lo validas con los valores, es decir, y entonces gente que antes podrías tener dudas, que dices, es bueno en esto, pero no sé, bueno, es que ahora lo chequeas, es que, pues, que esta persona a lo mejor no tiene ambición o, o es que esta persona no es go, go, go, es decir, hay gente que es muy, muy buena, y esto lo hemos visto mucho, no que es súper buena en lo suyo, que sería un fichajazo mucho a múltiples niveles, pero que es una persona que necesita mucha validación continua por parte externa o que necesita estar muy seguro de lo que va a hacer. Pues mira, es que Product Hacker no es el sitio porque nosotros, por lo que hacemos y por el valor que damos a nuestros clientes y el enfoque que seguimos, necesitamos gente que, que, que se echa para adelante y que no tenga miedo al fallo, porque de hecho, vamos, promulgamos, promulgamos mucho el fallo, promulgamos mucho el Échate pa'lante, hombre, ten, ten cierta ¿no? cabeza ¿no? de intentar no fallar, pero prefiero que falles eh, porque te has echado pa'lante y has dado un paso y has intentado algo a que no falles pero te estés quedado en, quietecito en tu silla. Totalmente, de hecho una persona que no cuadre con tus valores o se va a ir o la vas a echar. Hmm. Es que es así de sencillo, o sea, quiero decir, entonces, para mí, o sea, me ha descubierto algo muy grande, tío, porque a la hora de contratar, eh, lo más importante son los valores, que lo comentaba al principio, ¿no? O sea, que cuadre con esos valores, cuadra con estos valores, entonces podemos hacer cosas. Si no, o sea, por muy buena, y esto hay que decirlo claramente, por muy buena que sea esa persona, si no cuadra con estos valores, no es para esta empresa. O sea, no es para trabajar con Product Hackers, ¿sabes? Y, y suena muy fuerte y muy tajante, pero es que es la realidad, porque si no va a entrar alguien aquí que no quiere formarse a nivel personal o que no da buen rollo, vas pues fuera, o sea, no, no cuadra con esto, ¿no? Y, y pasa al Entonces, revés. Estoy encantado. Pasa al revés también, ¿eh? O sea, que al final es un, un descarte para la persona porque hay personas que son muy buenas, pero brillan en un entorno distinto al que tú le puedes brindar, ¿vale? Entonces, joder, ver, es mucho mejor saber a dónde se va a ir que saber un sitio donde va, va a encajar mucho mejor. Eso es, totalmente, tío. Sí, sí, sí, es que al final, eh, o sea, <ríe> Suena, es como decir, no, yo, o sea, cuando tú pintas los límites de un grupo, dices, o sea, determinas los que están dentro y los que están fuera, pero es que estar fuera no es malo, o sea, hay otras empresas con otros valores y si todas tuvieran claras sus valores, seguramente podrías encontrar aquella en la que mejor encajas, entonces a mí me parece estupendo tenerlos claros. Sí. A nosotros no sé, yo creo que no se sé, ha dado vuelco. A mí, yo cada vez más me remito a los valores, incluso hablando con gente del equipo, ¿no? De, de, hay que fichar a alguien y le preguntas, ¿no? Y te dicen, tengo mi duda, le preguntas y, y, y lo bueno es que hay mucho encaje. Y a lo mejor hasta a veces te puedes equivocar, pero lo, lo bueno es que te da una guía pues, para, para hacer una toma de decisiones basadas en algo que no sea simplemente muchas veces que pasa cuando vas a contratar a alguien, que, que joder, hay gente con muy buenos currículos, pero luego al final tienes un feeling de lo que has hablado con esa persona y, y sí, es, es complicado. Eh, chicos, yo no sé cómo lo veis Llevamos sobre ahí, nos quedarían cositas de Core Focus Y demás, pero como el próximo Vamos a hacer eh, sí, a fundir, Yo tengo que marchar pues, además Pues sí, os parece, lo dejamos aquí y la próxima hacemos El resto que falta de VTO Y ya como hacemos el Level 10 en profundidad Que encajaría muy bien con, con todo eso Y damos un buen repaso ¿Os parece bien? Perfecto, perfecto Venga, pues yo creo que hemos dado un, un buen resumen a, para el que no conozca EOS y que se haga una idea de qué de qué le puede aportar y, y demás. Si queréis, un, yo qué sé, una última frasecilla a cada uno de vosotros ¿Qué queréis resumir y para despediros y seguimos el próximo Yo día. creo que, mira, yo voy allá, que um, si tienes una empresa que tiene o va a tener más de cinco o seis empleados, desde mi punto de vista... Eh, es un libro, una lectura ideal. Sobre todo si quieres que crezca. Si crees que con eso ya es suficiente, no hace falta que te lo leas. Pero si quieres que la empresa crezca y que crezca con forma, eh, lo necesitas. Si has levantado una ronda, lo necesitas. Lo necesitas. O sea, quiero decir, es que podrías irte a otra cosa. Puedes irte a un OKR o a un Agile Modern Water Waterfall, whatever. Pero esto es concreto, es claro, es conciso, es fácil de, fácil de, de poner en marcha. Pero... Pero vamos, yo se lo recomendaría a todo aquel que quiera montar una empresa y sobre todo que, esto es como siempre, o sea, que, que tengas la necesidad de hacerlo, ¿vale? Que no te vayas a, o sea, que, que sí, sí, no me, no me quiero enrollar más, ¿no? Pero al final eso, que tengas la necesidad, no, no te lo leas si, si eres una startup de una persona y no quieres eh, crecer, porque entonces no tiene sentido para ti. Carlos, no, yo, eh, yo, era, yo era muy escéptico y sigo siendo súper escéptico en, eh, con, con este tipo de recetas, fórmulas mágicas o, o, o guías excesivamente cerradas de, no, es que esto le ha funcionado a miles de empresas y por eso lo tienes que hacer tú, ¿no? De hecho vas leyendo el libro y dices coño, esto no es para mí, tío, está hablando aquí de una empresa de asfaltos de Arkansas, tío y, pues, yo qué sé, es aplicable joder, ¿te piensas dar cuenta? que Es verdad que, que, el, que el, el sistema que propone es igual de válido para cualquier tipo de empresa y así debería ser. no Porque Al final, las, las si, si te abstraes al, al mínimo, las necesidades y los problemas de cualquier empresa que crezca van a ser las mismas siempre. no Entonces yo era yo era muy escéptico y soy muy escéptico sobre los libros de management, que cada vez huyo más de ellos, pero es cierto que aquí el, el hecho de que te dé estas herramientas muy, muy cerradas, muy bien definidas, muy simples a la vez eh, y muy aplicables para todo el equipo... Creo que, bueno, llevamos unos meses y nos queda todavía camino por andar para integrarlo al 100% ¿no? Pero yo creo que nos ha dado una claridad y una, una visión, precisamente, y una forma de ejecutar esa visión que de otra forma, pues, seguiríamos sin tener, probablemente, ¿no? Totalmente. ¿George? Pues yo 100% de acuerdo con lo que ha dicho Carlos y además que yo creo que el ejercicio este que estamos haciendo nosotros, un poco de ir contando el día a día de EOS y demás, ojalá lo hubiéramos tenido nosotros antes de implementarlo, ¿no? Porque te da como una visión más allá del libro, ¿no? Muchas veces pensamos que puede ser, pues, bullshit, por decirlo así. Eh, te da una visión como bastante cercana y clara de, de bueno, de cómo, de cómo lo está implementando otra empresa, que puede ser como la tuya o eh, que no. Pero como una visión un poquito más cercana que, que un libro. Así que yo creo que por esa parte, fantástico. Eso es, yo también muy, muy de acuerdo con Carlos. Para, para mí, aparte os es como un back to ba the basics eh, de los negocios, pero es que está guay. Es decir, que es que nos vamos a montarnos popa, polladas mentales, pajas mentales cada vez más complicadas y nos olvidamos muchas veces de, de los básicos de gestión de, de empresas que son personas, son problemas y tal. Y esto te da un framework que lo que ha dicho Carlos, da igual que es una empresa de asfalto que una super tecnológica que, que el, el framework te sirve, sirve igual. El único que en unos tendrás unos ISUs de, de que no, sigo, no soy capaz y o sea que ha subido el precio del petróleo y en otro tenés el issue de, de que necesito tres developers en, en un lenguaje nuevo por lo que sea. Los ISUs cambian, pero todo el contexto es igual y joder, mola, porque te obliga a estar preocupado de lo que realmente aporta valor que al final, pues bueno, vienen a ser personas vienen a ser a tus valores, tus objetivos y lo que decía yo al principio, ese eh, problema-solución, problema-solución y estás continuamente sacando cosas nada chicos, eh, muchas gracias por este ratito, espero también a que todos los que nos estéis escuchando os haya resultado útil nos queda otra sesión para terminar de contar cómo aplicamos sobre todo las reuniones, no las perdáis si os ha gustado esta porque esa. Escane la fina, el level 10 seguramente es lo mejorcito. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por tienes. Un abrazo. ,aco. Hasta luego. Adiós, adiós. adiós.